la gente más joven que se introduce en autores como Ayn Rand, Robert Nozick y Meryl Rothbard, ven una noción de derecho natural, eh, primero inmanente, sin relación a Dios, y segundo, un derecho natural absoluto a la propiedad de la propia persona, ¿okay? de lo cual deriva una especie de derecho natural absoluto al tema de la propiedad, y eso efectivamente, eso no es santo Tomás de Aquino, y entonces ahí comienzan a producirse problemas y confusiones. Entonces, frente a esto yo quiero decir lo siguiente. Eso, ese derecho absoluto a la propia persona deriva en el famoso principio de no agresión. O sea, no tengo derecho a iniciar la fuerza contra otro. ¿Por qué? Porque el otro es dueño total de sí mismo. Bueno, entonces, eh, eh, muchos jovencitos van a decir, ¿pero cómo? ¿Ustedes los católicos niegan eso? Sí y no. Sí lo negamos porque el dueño, nosotros... Para el creyente, nosotros no somos los dueños de nosotros mismos, el dueño es Dios. Nosotros somos administradores de los talentos que Él nos ha dado. Ahora, frente al otro, efectivamente el otro no es dueño de nosotros mismos, porque sería meterse con la propiedad de Dios. Nadie puede atentar, e invadir al otro, porque el otro es propiedad de Dios. Por lo tanto, a eso yo llamo el principio cristiano de no agresión, y eso es la cristianización, si querés, de esa línea de la natural que está en Nause, que está en Ayn Rand, que está en, en, en Roderick. Eso sería la cristianización, el principio cristiano de no agresión. Yo no puedo invadir al otro porque el otro es propiedad de Dios. Y con respecto al tema de la propiedad, ahí sí es mucho más fácil la cristianización de lo que Mises y Hayek afirman sobre la propiedad. Para Mises y Hayek, la propiedad es una cuestión utilitaria, pero no circunstancial. La propiedad es siempre útil para la cooperación social y por lo tanto, agrego yo, para la naturaleza humana. En Hayek, la propiedad es indispensable para, la, eh, para que el conocimiento menos disperso tienda a ser más, más eh, coordinado en el mercado. Y en Mises, que es casi lo mismo, la propiedad es indispensable para el cálculo económico. Y estas dos cuestiones tan importantes de Mises y Hayek coinciden con el carácter utilitario que Santo Tomás da a la propiedad privada como precepto secundario de ley natural. ¿Está por lo tanto, la conciliación entre esos dos aspectos de Mises y calle y Santo Tomás de Aquino, que presenta la propiedad como un precepto secundario de la ley natural, esa conciliación es muy fácil de hacer y deja abierta la... Eh, mejor dicho, deja, deja en claro que obviamente la propiedad no es un derecho absoluto o absolutísimo eh, por el sencillo ejemplo que te voy a dar, que a muchos libertarios no les gusta. Si alguien se está... Eh, eh, si, si se está incendiando un auto con personas adentro y yo paso y veo un matafuego, tomo el matafuego apago el incendio, salvo la vida y luego, en todo caso devuelvo el matafuego, compensaré el dueño del matafuego pero en el momento concreto que estoy tomando el matafuego para salvar la vida de esas personas no estoy robando nada, bueno, esto muchos libertarios no lo aceptan, parecerá una discusión muy abstracta, pero sin embargo es la clave, la clave de, de, de la diferencia que tenemos con eso eh, y bueno eh, y a partir de acá seguir elaborando ¿no? y, la verdad cuando yo doy estos ejemplos si alguien considera que yo no soy liberal o que no soy coherente con el mercado por el ejemplo el matafuego que acabo de decir el problema de ellos o sea, realmente no no podemos seguir debatiendo esas cosas sí pero, pero son, son, son, son discusiones que separan mucho no este, inútilmente ¿no? Yo, yo creo Gabriel igual que existe eh, que es Dentro de todo, el tema de la ética eh, es un punto a, a desarrollar en, en, digamos, en lo que vendría a ser la, la tradición liberal más reciente porque me, me, no sé hasta qué punto digamos, se le ha dado una especial importancia a estas cuestiones, eh, sino que se ha priorizado a veces, por ejemplo, la teoría económica prácticamente frente a otras cuestiones, ¿no? Eh, la pregunta que, te, que, que me gustaría hacerte, eh, o sea, lo que vos decías antes, para, también para que la gente, por si alguno no, no está siguiendo bien la conversación, evidentemente en los libertarios más recientes como Nozick, como Rothbard y como Ayn Rand, prácticamente toda la ética, por, por llamarlo así, para, en términos simples, se reduce a la noción de propiedad. ¿no? Entonces básicamente lo que se forma es un principio ético muy simple que yo no puedo agredir al otro ni en su vida ni en su en su propiedad ¿no? y por lo tanto es una ética digamos minimalista donde básicamente todo se reduce al principio de no agresión Ajá. sin embargo en la en el pensamiento y un naturalista clásico eh, es mucho más complejo no y eso evidentemente genera tensiones en cuanto a las conclusiones que, que llegan personas con una base más, por decir así, clásica o escolástica, donde su noción de libertad termina siendo mucho más moderada que la de Rothbard o Nozick Bueno, yo diría que la, la noción de este, eh, los principios éticos en la tradición clásica de Santo Tomás de Quino es más amplia, abarca no solamente la justicia como virtud, sino también la fortaleza la templanza y la prudencia Ahora, eh, el, el tomista que, que, que a su vez dice, bueno, hay que cumplir con la justicia, está, está de acuerdo con que no hay que invadir al otro, por los motivos que ya te dije, ¿no? Eh, así que el, el gran temor, sabes cuál es el gran temor? El gran temor y la gran discusión que se produce es que cuando el católico dice que determinadas cuestiones son inmorales, entonces hay algunos libertarios que dicen no, no, no, no se puede decir eso porque esas cosas deben ser libres y temen que vos llames al Estado bueno, prácticamente de 1984 en adelante mirá, me he matado aclarando 10.0 mil millones de veces que la ley natural en Santo Tomás de Aquino distingue entre la ley humana y la ley natural que la ley humana no abarca todo lo que abarca la ley natural y que por lo tanto esa fundamentación de Santo Tomás de Aquino es la fundamentación del artículo 19 de la Constitución Nacional. Las acciones privadas de los hombres que no perjudiquen la moral pública ni perjudiquen a un tercero quedan solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Por lo tanto, en el plano político-jurídico, aunque vos afirmes que ciertas cuestiones son contrarias a la ética y a la ley natural que un tomista y o un creyente debe aceptar, sin embargo, esas cuestiones quedan fuera del ámbito político-jurídico. ¿no? Bueno ese artículo está escrito en 1853 ¿no? si mal no recuerdo por Borostiaga, y es la clave ese artículo 19 es, es la clave de lo que yo John Estudio Mill llamaba el harm principle o sea, mientras no afectes contra derechos de terceros alguien me va a decir ah, pero citaste el tema de la moral pública la moral pública es un tema que siempre va a existir en la medida que haya bienes públicos ¿no? y por lo tanto haya una zona gris pero esa zona gris a su vez es evolutiva ¿okay? entonces eh, eh, hay, hay, y eso es una zona evolutiva que tiene que ser definida por los jueces ¿a qué me estoy refiriendo? yo no creo que este, yo no creo que se puedan hacer juicios absolutos que no tengan en cuenta las circunstancias históricas eh, en, en 1850 eh, una mujer en bikini en una playa este, atentaba contra la moral pública bueno, que ¿no eran libertarios? gente que cada circunstancia histórica tiene su su, su, su límite de tolerancia su, y, ahora, y ahora distinto y dentro de un siglo posiblemente sea distinto y eso va evolucionando y, y por supuesto cualquier libertario me va a decir, si la playa tiene dueño el problema está ahí, so facto, solucionado tenés toda la razón ¿Quién, ¿quién del lado de los libertarios católicos negamos la expansión del derecho de propiedad de los bienes públicos? conocemos el debate sobre los bienes públicos conocemos Loan Economics hemos leído a Hayek, hemos leído a Buchanan Cuanto menos bienes públicos haya, perfecto Cuanto más bienes públicos privados Que es el tema de los Club group, Perfecto, pero en la medida que haya bienes públicos En la medida que haya Una calle que sea municipal Vas a tener el problema de la mano pública Ahora, puede ser que esto genere semejantes Malentendidos La verdad este, que A veces me desanima el nivel de debate Porque el nivel de debate no tiene que ver Con problemas reales Tiene que ver con lo que te dije antes si una persona está llena de odio y no hay vuelta que darle contra el catolicismo, es inútil todas las aclaraciones que quieras hacer. Y si un, libera, y si un católico está absolutamente lleno de un odio ideológico contra cualquier cosa que tenga que con liber, libertad, no solamente no es católico, sino que es inútil todo lo que les puedas aclarar. Así que, la verdad, son debates que a veces me desaniman un poquito.